muy buenas noches en europa amigos de todo cambia les saluda manuela bastidas a través de tu espacio como vuelvo a repetir todo cambia noticias que se emite a través de las diversas plataformas y de igual manera buenas tardes a nuestros compatriotas en el perú el día de hoy jueves 2 de marzo del 2023, y bueno, se siguen sumando los días en el que estamos eh, soportando y aguantando con mucho coraje, dignidad, eh, los peruanos, esta dictadura impuesta por una uh, cúpula que eh, no solamente tiene graves indicios de corrupción, sino ahora tiene las manos manchadas absolutamente de sangre. Absoluta violación de derechos humanos en nuestra patria. El pueblo del Perú se sigue levantando en protesta, reclamando la defensa de la vida, la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos y obviamente que esto tiene que saberlo el mundo. Y desde este espacio todo cambia, estamos a tratando de hacer incidencia y el día de hoy el día de hoy, amigos, para mí es motivo de mucha satisfacción que un equipo de primer nivel, un equipo que no solamente está exponiendo la parte legal, sino desde diversas miradas de defensa de los derechos humanos, están el día de hoy, no solamente en Ginebra, sino en el Perú y en diversos lugares del mundo, defendiendo la vida. Y por eso es de que en esta conversación que vamos a tener en este espacio Todo Cambio de Noticias, tenemos la participación de Adrubal González, quien es eh, representante de una organización que defiende los derechos humanos. De igual manera, al abogado Wilfredo Rubles, quien es abogado, defensa legal del eh, presidente Pedro Castillo, a quien se le ha vulnerado no solamente sus derechos civiles, sino también políticos. De igual manera, tenemos la participación de Gino Román. Gino Román, un investigador de primer nivel, un hombre que eh, está demostrando y poniéndose al frente de estas eh, maniobras de los eh, que hoy detentan el poder en nuestra patria y que sin temor, sin miedo, con mucha firmeza, con mucha convicción, está defendiendo no solamente eh, la diversidad de derechos violentados el día de hoy, sino también está dando a conocer una serie de ilícitos que lindan con lo penal y lo criminal en varias esferas del poder. Especialmente el día de hoy vamos a hablar también de la fiscal Patricia Benavides, esta joyita, que obviamente le gusta los cuellos, por eso no solamente está rodeada de los cuellos blancos, sino al día de hoy está con la soga al cuello. De esta manera iniciamos Todo Cambia Noticias. Bienvenido doctor Wilfredo Robles a su espacio Todo Cambia. Le saluda Manuela Bastidas. Eh, buenas noches estimada Manuela y eh, buenas noches a toda la audiencia de Todo Cambia Noticias y estamos bueno, me parece muy importante el tema eh, que es, se está convocando porque tiene que ver con eh, la independencia que deberían observar las autoridades eh, dentro del sistema penal peruano eh, y es importante que se analice el papel de esta persona que asume tan importante cargo y a, a las órdenes para poder comentar el el tema. Gracias, doctor Wilfredo. Precisar que el doctor Wilfredo en este momento se encuentra en la ciudad de Ginebra porque él lo va a dar a conocer el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana 3 de marzo tiene una importante intervención ante organismos internacionales para dar a conocer al mundo lo que está pasando en nuestra patria. Yo creo que los peruanos desde diversos espacios, desde diversas esferas debemos de manifestarnos y sentar posición en este momento crítico de grave violación a los derechos humanos. Les pido que compartan esta transmisión, súmense al canal, suscríbanse al canal, porque la noticia la producimos nosotros, pero son ustedes las que hacen que esto llegue a más peruanos. De igual manera, tenemos a adrubal González, quien señalaba, es no solamente representante y defensor de los derechos humanos, en este espacio en la cual él hoy día representa, sino también vamos a poder compartir desde su mirada, desde la mirada de los hermanos latinoamericanos, de los hermanos de Venezuela, que hoy se suman también a ser eco de lo que está pasando en nuestra patria. Bienvenido, te saluda Manuela Bastidas, bienvenido a Todo Cambia. Eh, saludos a, bueno, a la audiencia, gracias por la invitación. Eh, mi, bueno, mi nombre es Adrubar, pertenezco a la organización, la Red Nacional de Derechos Humanos, eh, una organización que viene haciéndole seguimiento al Perú. Y en el contexto en que nos convoca hoy en esta entrevista, eh, vamos a, a disertar, a, a conversar un poco sobre independencia de poder y error del de, eh, Ministerio Público que viene desempeñando en una situación tan crucial para el país? Dos temas bastante importantes. En un momento en el que el Perú eh, no hay equilibrio de poderes, base para hablar de democracias, en el que el rol de los otros poderes están bastante contaminados, bastante capturados por estas mafias criminales, y por esta cúpula que hoy ha ensangrentado nuestra patria y sin temor a equivocarnos, decimos desde este espacio, estamos en una dictadura y no en una democracia. Eso tiene que saberlo el mundo. De igual manera, nuestro salud y bienvenida a Gino Román. Bienvenido a Todo Cambia. Te saluda Manuela Bastidas. Hola Manuela, muchas gracias por la invitación. Eh, si en esta oportunidad, podemos hablar ya a fondo solo sobre la fiscal de la nación. Eh, justamente ahora a propósito de la Junta Nacional de Justicia le habría toda una investigación preliminar. Así es, interesante el tema que plantea Gino Román, toda vez de que la Junta Nacional de Justicia ha aperturado una investigación a esta hermanísima Patricia Benavides. Bueno, la guerra de poderes, la guerra de, de, de quienes están ostentando el poder y tienen claros indicios con eh, narcotráfico parece que esto se le viene la noche no solamente viene la soga puesta al cuello sino se le viene la noche a esta a este trío Dina Keiko y Patricia Benavides eh, doctor Wilfredo eh, esta independencia que usted señalaba en un momento tan crítico por el que atraviesa nuestra patria independencia de poderes independencia de poderes que vemos Cómo eh, se ha concentrado el poder en manos del legislativo y que desde ahí se está manipulando no solamente a los demás poderes, sino se está cometiendo una serie de ilícitos, como lo que hemos podido observar con esta vacancia express y como que hemos podido observar de que se está dando el golpe militar, también militar, porque ya hay militares de los votos en el Congreso. Eh, bien, en Perú evidentemente desde el 7 de diciembre no existe independencia de poderes y esto es un síntoma de que no existe Estado de Derecho, porque es el Estado de Derecho precisamente supone como una de sus premisas la independencia de poderes. Y sostenemos esto porque... Eh, se ha visto eh, cómo desde ese día han actuado coordinadamente el Congreso, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales e incluso el Poder Judicial para entronizar a la señora Dina Boluarte y, bueno, de pasar a su entorno, eh, digamos, al... Eh, al, digamos, al, al, al, el ejecutor de las, de las decisiones gubernamentales que es el señor Otárola, que prácticamente es una diarquía en la que Dina Boluarte es el mascarón de proa y él es, digamos, el quien lleva a efecto, pues, decisiones. Y eso se vio muy claramente cuando quisieron proponer que Dina Boluarte viaje al extranjero y sea reemplazada por el presidente del Congreso. Es decir, entre el sector derechista del Congreso y el Ejecutivo, prácticamente no hay diferencia alguna. Ellos actúan como parte de un bloque al cual han sido sumados, eh, eh, en este caso, el Poder Judicial, para convalidar una detención arbitraria y finalmente convertirle en una prisión preventiva ilegal donde el presidente Castillo se le mantiene preso por un hecho que no constituye delito ni tampoco delito de rebelión eso ya se ha discutido hasta la saciedad eh, la ausencia del elemento central del delito de rebelión que es el alzamiento armado solamente alguna gente con cinismo sí es capaz de, de salir a defender esto eh, cerca de sí mismo y, y seguramente de algunos este, algunas lentejas que, que, que les caen por por este tipo de opiniones y pero lo peor no son los opinólogos sino que una corte suprema eh, plantee de que en el delito de rebelión este no hay necesidad de que todos los participantes porten armas entonces este de ahí a decirnos que puede existir delito de rebelión eh, sin que las personas porten armas no hay mucha distancia prácticamente ya está introduciendo ese criterio es como si dijeran que se puede preparar una limonada sin limón entonces entonces en esa, en a ese tipo de incoherencias han llegado para cumplir una consigna política, mantener preso a Pedro Castillo por el mayor tiempo posible. Es indiscutible que el liderazgo de Pedro Castillo en los sectores populares, especialmente campesinos, es, es una realidad y es una realidad que ellos temen, más aún. Si es el presidente elegido legítimamente y si la, la población ha hecho ejercicio del derecho a la, a la insurgencia eh, en mérito del artículo 46 de la Constitución y a esa coalición eh, la fiscal de la nación eh, también ha prestado su servicio ya desde que Pedro Castillo estaba en funciones ella era constantemente, salía a los medios a anunciar eh, cualquier indicio, cualquier sospecha respecto a Pedro Castillo. Eh, eh, pero, eh, eh, digamos, este, eh, vemos que este, diga, eh, el poder, entre el Poder Judicial, la Fiscalía, junto con el Ejecutivo y con el bloque derechista que predomina en el Congreso, no hay prácticamente diferencia, todos actúan bajo un plan, bajo las mismas consignas políticas. Y este, es bueno de que empiecen los cuestionamientos, eh, porque ya es, digamos, demasiada desvergüenza por parte de la dictadura. Ellos se sienten muy respaldados para hacer todo lo que hacen, y entre ellos la señora Benavides quien en su momento eh, desarticuló el, es, el equipo especial eh, de eh, fiscales que investigan los cuellos blancos eh, y creo que era irregular hacerlo más aún cuando ella aparece en llamadas telefónicas eh, con varios de los implicados en ese proceso de una red de corrupción dentro de la Corte Suprema y de la Fiscalía eh, de la Fiscalía de la Nación, Ministerio Público a la cual ella pertenece. Ella dice que las indagaciones de la Junta de Justicia, Junta Nacional de Justicia, son ilegalidad y amedrentamiento. No, ilegalidad es eh, el requerimiento de prisión preventiva que ella. Eh, hizo contra Pedro Castillo. Ilegalidad es decir, que a Pedro Castillo lo detuvieron en flagrancia cuando lo cuando ella misma sostiene el mismo documento que lo detuvieron por orden superior del comando. Y no hay ningún amarentamiento, es que la señora eh, está cargada de una arrogancia tal que se cree intocable o tal vez le han ofrecido eso, ¿no? Entonces ahora salta furibundamente a decir que la amedrentan, o sea que ella es una intocable, y, y eso preocupa bastante. Eh, agradecemos la participación en este primer momento de conversación con el abogado defensor legal del presidente Pedro Castillo, el día de hoy, amigos de Todo Cambia, estamos haciendo un, una, un trabajo bastante importante porque estamos a puertas de que se eh, presente un informe, se sustente estas eh, denuncias que se, va a, que se ha presentado ante la ONU. Estamos en un momento importante en el que la Junta Nacional de Justicia... Ah, no solamente eh, le está poniendo los ojos a la fiscal, eh, sino de que estamos en un momento en el que las protestas también se están eh, nuevamente dando eh, en la práctica en nuestra patria, se están calentando las calles, es necesario que se calienten también las redes para dar a conocer todo lo que está pasando en diversos ámbitos en mérito a que en el Perú se está viviendo una dictadura, se masacra, se mata, se viola los derechos humanos, y la prensa cómplice vendida la prensa oficial, me refiero, no dice nada al respecto. Eh, Azdrubal, ¿cómo ven desde no solamente Venezuela, a nivel de otros organismos como las que tú representas, esta grave violación de derechos humanos, esta injerencia de algunas otras instituciones que deberían mantener la independencia? ¿Cómo ves este escenario? No solamente ante las muertes y las masacres, sino ante el silencio cómplice de instituciones. ¿Cómo deberían de eh, pronunciarse, por ejemplo, la iglesia, de, eh, la defensoría y otras instituciones que eh, defienden en el papel los derechos de las personas eh, no pudientes, no con poder económico? pero sí con derechos como todo ser humano. Bueno, este como comenté al principio, la organización tiene una presencia en Venezuela, pero eh, yo estoy encargado de la delegación de Madrid, justamente donde estamos haciendo el acompañamiento al caso del Perú. Y con respecto a... Eh, al error de la fiscalía, el día de ayer hemos presentado como organización de derechos humanos un requerimiento ante la Relatoría Especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas pidiéndole a este eh, organismo de las Naciones Unidas que pertenece al Consejo de Derechos Humanos que inicien investigaciones y requerimientos al Estado peruano con respecto al, fun al funcionamiento de esta institución. Eh, lo que nosotros hemos investigado como organización eh, nos llama muchísimo la atención porque no se están cumpliendo con los principios establecidos eh, es en la Carta de Milán del 26 de agosto de 1985, según la Asamblea General este 40-32, donde se establece, los principios generales de eh, los órganos de la judicatura o asociados al poder judicial, entre ellas incluye el Ministerio Público. Y uno de los principios es la objetividad, la imparcialidad y eh, la no selectividad, cosa que no está ocurriendo hoy al día en el Perú. Eh, uno de los casos que nosotros estamos eh, estudiando y que hemos demostrado que esta imparcialidad no se está llevando de, este, de esta manera, es el caso que llevaba el Ministerio Público con respecto a la hermana de la fiscal general, la jueza Emma Benavide, donde presuntamente estaba incu eh, incursa, en eh, presuntos delitos de corrupción, eh, tráfico de influencia, delincuencia organizada, una serie de delitos que nos llama la atención que al llegar esta persona a la Fiscalía General, a las pocas semanas re, eh, removió del cargo de la investigación a la fiscal que ya venía adelantando las investigaciones, a la fiscal Revilla. Eh, este es el primer indicio que nos, ya, nos, nos alerta que está ocurriendo algo irregular. Y lo otro es que la semana pasada el fiscal que venía eh, siguiendo el caso de... Este caso de la hermana de la fiscal eh, solicita el sobreseguimiento al chival causa porque dice que no hay elementos de convicción cuando hay declaraciones de unos presuntos narcotraficantes en Brasil que fueron detenidos, donde en sus declaraciones vincula una presunta red de corrupción que fueron, fue el motivo pues, para dejar a estas personas en libertad y después huy, huir del país. Entonces, hay elementos que como defensores de derechos humanos evidencia que no hay independencia de poder en el Perú. Esto significa que difícilmente se pueda conseguir justicia, especialmente con casos de eh, connotación política, como es el caso del señor presidente, donde la señora fiscal en un año, que primero te lo, te lo, ahí lo confieso, eh, que no he conocido caso y eh, que un año le abran casi 50 carpetas fiscales a una persona, este, esto significa que pudieran estar casi que tres o cuatro vidas de, de penalidad, imagínate tú, es, es, esta vida y la próxima. Eh, lo otro es que eh, estamos viendo que también la actuación de la fiscalía eh, con respecto al señor Castillo ya no es el señor Castillo solamente sino ya es su entorno es a su esposa que le están abriendo carpeta yo creo que no descartamos que a la hija menor de 8 años también le abran una carpeta este ya los cuñados del señor Castillo también le abrieron carpetas de investigación penal, a los hermanos del señor Castillo también al entorno, es decir esto es una judicialización del sistema eh, político es, es que sorprendente, nosotros hemos visto, no sé también, no sé si si sí, es importante estudiar o retomar si con el señor Fujimori también se llegó a este nivel porque ya esto está sobrepasando eh, cómo se está utilizando el poder judicial. Hemos visto también eh, la actuación del Ministerio Público con respecto a la represión a las manifestaciones de por el ejercer el legítimo derecho a la manifestación y a la protesta y a libertad de tránsito, libertad de opinión, esto puede constituir una, una represión, esto puede constituir una persecución del Ministerio Público, pero lo que estamos también es eh, aplicando penalidades, que tienen eh, delitos, que tienen una harta penalidad, como el tema del terrorismo y delincuencia organizada y asociación para delinquir para poder que se le puedan aplicar medidas preventivas que ya están superando los 30 meses. Entonces, hay elementos que este, desde el punto de vista de derechos humanos se están violentando fragrantemente la Carta de las Naciones Unidas y este principio de Milán que establece el Sistema Universal de Derechos Humanos que se debe de cumplir para cumplir con los estándares internacionales en esta materia. Eh, interesante lo que nos acaba de señalar eh, Adrubul y miren, cómo es, ¿no? O sea, cómo nos están mirando, cómo están viendo el escenario político, jurídico y de grave violación a los derechos humanos desde fuera hacia el Perú. Mirada que no la tienen o no la quieren tener, no la quieren tener porque no les conviene a todos estos medios de la comunicación que silencian la verdad, que ocultan la verdad, que no permiten que estas voces salgan a esos espacios eh, de, de información del Estado y de información que a través de los 30 años, últimos 30 años con mayor incidencia, Arrubal, déjame decirte, como peruana, es una vergüenza, pero han impuesto una verdad, una verdad que ha sumido al Perú en la peor crisis política y de valores humanos de defensa de la vida, un atropello absoluto. Lo digo bolida porque soy peruana y qué bien, que se haya evidenciado y que se esté evidenciando ante los ojos del mundo la realidad peruana. No para que continúe, sino para que refundemos nuestra patria como debería ser. Dino Román, un tema que manejas y que has investigado y que conoces bastante es el tema de la fiscal con todo lo que sabemos, sí, lo poco pues, que sabemos, seguro que, seguro que hay mucho más, seguro que de, hay mucho más. Déjame decirte, Gino, ¿podemos confiar en esta denuncia hecha por la Junta Nacional de Justicia o ingresa un jugador más para jugar en pared con el Ejecutivo Legislativo y Ministerio Público? Yo creo que sí, porque esta denuncia que ingresamos el 27 de febrero eh, apunta a que la Fiscal de la Nación sea investigada por situaciones objetivas, es decir, que en su defensa, ella solamente puede tratar de atenuar eh, la responsabilidad sobre hechos objetivos que ya se han materializado en distintas resoluciones, contratos y convenios que ella ha suscrito o promovido. Entonces, además de cómo ella viene instrumentalizando la fiscalía para ayudar a su hermana y a, al fiscal que ha colocado en la investigación de su hermana en, en la carpeta fiscal eh, 646-2018 en la que se está investigando a, a Emma Benavides eh, independientemente de la decisión que haya tomado el fiscal Uriel Terán y los fundamentos jurídicos eh, esto va a pasar por una fase de eh, probanza en la que se analice la resolución, que la disposición fiscal, que prácticamente absuelve a su hermana Emma Benavides. Entonces, más allá de, de pasar por este periodo de probanza nosotros hemos presentado una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia por hechos objetivos. Los detalles brevemente. El primero, que está sancionado en el numeral primero del artículo 47, ley de carrera fiscal, es que fiscal Patricia Benavides, en su calidad de fiscal de la nación, ha emitido resoluciones y disposiciones sin divasión, como cual, cuando la fiscal de la nación emite la resolución de fiscalía de la nación 078-2023, está desarticulando las fiscalías de derechos humanos y sin ninguna justificación, eh, separa las fiscalías en fiscalías de derechos humanos e interculturales y fiscalías antiterrorismo. Y eh, utiliza el personal para estas fiscalías antiterrorismo que se están usando para criminalizar a la protesta y a los manifestantes. ¿No? Esta es una primera infracción objetiva, porque en sus resoluciones carecen de motivación. Esto es algo que se puede probar de forma eh, rápida y precisa. Es por eso que la Junta Nacional de Justicia ha abierto investigación. Otro, otro, otra infracción al numeral 2 del artículo 47 de la ley de carrera fiscal, ya que la fiscal de la nación eh, ha incurrido en este inciso que señala que eh, está prohibido desempeñar simultáneamente la función fiscal empleos remunerados o prestar cualquier clase de servicios profesionales remunerados. Acá vemos que la fiscal de la nación en su declaración jurada del 2022 señala que es accionista del 97% de acciones de ingeniería y construcciones Chihuahua. Entonces nosotros en la denuncia hemos anexado los contratos donde ella a través de su empresa hace trabajos de soldadura profesional a Roque Benavides. Por no cualquier persona viene y da este, una un, eh, estructura para minería. ¿No? Hay que ser especialista, hay que ser profesional, con ingenieros, técnicos. Entonces, ella a través de su empresa está brindando servicios de forma simultánea a su labor como fiscal suprema adjunta, porque ella era fiscal suprema adjunta desde el año 2011, año en el cual empieza a contratar con Roque Benavides. Una tercera infracción que denunciamos ante la Junta Nacional de Justicia es el numeral 6 del artículo 47 de la Ley de Carrera Fiscal, y es que la Fiscal de la Nación habría interferido en el ejercicio de funciones de otros órganos del Estado, de sus agentes o representantes, para permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal. ¿Cómo explicamos esto en simples palabras? Bueno, cuando la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, retira a la Fiscal Suprema Betsaber Revilla de la investigación de la carpeta 646 eh, 2018 que investigaba a su hermana Emma Benavides, al hacerlo está interfiriendo con la labor eh, de la, la Fiscalía eh, Anticorrupción porque recordemos que la fiscal Betsaber Revilla no lo investigaba a Emma Benavides sino que tiene investigaciones de que a las pesqueras a la familia Grecia y a que era Capricornio de la familia Mandriotti, con licencias pesqueras obtenidas en los juzgados del Callao por César Inostrosa, Walter Ríos y otros jueces Cuyo Blanco. Es decir, Betsaber Revilla estaba investigando cómo los jueces Cuyo Blanco otorgaron medidas cautelares a Óscar Peña Paricio para que él pueda utilizar unas licencias pesqueras que ahora se las ha, eh, aso se ha asociado con Breca, de la familia Brecia, los dueños del BBVA de Taza, y con Pesquera Capricornio, que es, es, es la empresa del hermano del ex gobernador regional del Callao. Yo pienso, como he explicado antes, que gracias a todo este golpe están esas organizaciones criminales. Bueno, y, y bueno, para terminar, otra de las infracciones por las cuales estamos denunciando a la fiscal de la Nación es porque nosotros consideramos que ella ha infringido el numeral 11 del artículo 47 de la ley de carrera fiscal que señala que está prohibido de establecer relaciones de carácter extraprocesal con las partes o terceros. Ella siendo fiscal suprema adjunta, suscribe con, contratos con Volcan y Buenaventura, como se, hemos adjuntado con contratos completos en la denuncia, y ahora nomás el 23 de enero del 2023, el 23 de, de enero ha suscrito contratos o, o ha promovido al igual que los anteriores fiscales de la Nación, contra convenios con el BBVA, Interbank y Scotiabank, para que les den créditos de hasta 280 mil a los fiscales a sola firma. Y, curiosamente, estos bancos también han hecho unas donaciones a la Fiscalía de la Nación. Más o menos bordean el cuarto de millón de soles. Ahorita nomás el 23 de enero del 2023. Eh, bueno, otro hecho que también denunciamos es que la fiscal de la Nación ha terminado teniendo como socio al a el señor Pedro Rabanal Abanto, que es hermano del director de contrainteligencia del CIN de Vladimiro Montesinos. ¿no? Esto es un hecho objetivo que está acreditado en registros públicos y con los documentos que integran la denuncia. Y también estamos denunciando que la fiscal de la Nación no se inmuta frente al hecho de que el fiscal eh, Mauricio, Mo, el fiscal Mauro Mosqueira, que viene eh, denunciando a, a los compañeros eh, Cirilo, Cirilo y a la compañera Janet Navarro, eh, acaba de ser promovida su hermana a ser viceministra de defensa. Es decir, este fiscal que perruquea, que acusa de... Financiar marchas y promover el terrorismo a los manifestantes y activistas, acá se ha premiado y han nombrado a su hermana viceministra de Defensa. Creo que esto es un hecho que la fiscal le debe impresionar a la fiscal de la nación. ¿no? Y bueno, un, un, un último punto que denunciamos es que consideramos que la fiscal de la nación está actuando como una obra política, ya que por un lado viene archivando denuncias contra organizaciones eh, de derecha. Eh, como esta marcha que promovían los de Reacción Perú, un grupo financiado por el grupo UOM, por otras empresas, eh, y está simulando que se está investigando. Como hemos visto, han abierto algunas investigaciones, pero yo, nosotros consideramos que todas estas son simuladas. Entonces, la denuncia tiene 191 páginas, y, y consideramos que al tratar de enfocarnos solo en temas objetivos, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, la doctora Imelda Tunialán ha tomado conocimiento y ha decidido abrir investigación, porque lo que nosotros presentamos son cosas objetivas. estamos presentando contratos, boletas, facturas, convenios y resoluciones de, de, de fiscalía de la nación. O sea, no, no estamos especulando, hemos presentado una esponja, ¿no? Y bueno, lamentablemente, como han visto, los medios de comunicación no, no están tocando el tema, ¿no? y le muchas gracias a este espacio donde podemos eh, lamentablemente estas se le... denuncias porque se le fue el audio, allí no hemos entendido, ojalá que lo pueda retomar. Sí, frente al hecho del silencio cómplice de los medios de comunicación en nuestra patria, es necesario ponernos al servicio. Moralmente, estamos obligados de ponernos al servicio del lado del soberano y de la defensa de los derechos humanos. Eso es lo que nos convoca a este tipo de programas. Creo que no solamente a nosotros, sino también principalmente a los que nos están siguiendo en este momento a través de las redes. Decirles, amigos... Teníamos que haber este, iniciado en el canal, estamos vía Zoom porque cuando va a salir Gino, les comento, cuando va a salir Gino nos bloquean todas las redes, todas las salidas, no es casual, no es casual, Gino es un, investigación, un investigador de mucha... Mm, credibilidad y es eh, no es casual de que cuando estamos en mm, transmisión le sucedan este tipo de cosas con la mm, con el audio o con a veces con imagen, yo les pido entonces a ustedes amigos que están en el chat en este momento en sintonía señalar que en el canal, es, mm, hoy día no está saliendo, pero esto lo vamos a colgar al canal, esto lo vamos a colgar al canal, todo cambia en este momento nos han bloqueado estamos saliendo vía Zoom es la otra plataforma, eh, dada la importancia del caso, estamos con el abogado defensor legal del presidente Pedro Castillo, con Azdrubal, eh, de la Red Nacional de Derechos Humanos, Defensa de Derechos Humanos, es, que está en España, y justamente porque conocen la realidad de nuestra patria, y obviamente con el doctor, vuelvo a decir, con el doctor Wilfredo Robles, que está en este momento en Ginebra. doctor. Mucho se dice, el golpista Pedro Castillo, el golpista de Pedro Castillo, y esta gente que, que, que soporta, que apapacha, que vive de la derecha asesina miserable, pues todos los días llenan titulares y los comentarios en, las, en los medios oficiales. Pero, decir de este espacio, ¿quién es más dictador? ¿Quién es más miserable dictador? El que convoca leyendo un... Un papel convoca al cierre de un congreso nefasto, sin credibilidad, convoca un cierre de un, un sistema de justicia que, con vínculos con el narcotráfico o aquellos que desde el Estado matan al pueblo. Tremenda responsabilidad y respuesta que tendrán que darnos en su momento estos que están ahorita ostentando el poder. Eh, el día de mañana usted va a hacer una exposición, ¿por qué se encuentra en Ginebra? De a conocer a nuestros seguidores de Todo Cambia, los motivos y la exposición que más o menos tendrá a bien a dar el día de mañana en esta organización internacional, en este organismo internacional de defensa de los derechos humanos. Sí, eh, bueno, en primer lugar, eh lo que quisiéramos precisar eh, es de que la terminología o el término golpe de estado eh, que se usa, digamos, a nivel de la ciencia política, de la sociología política y ya de la historia, porque en la historia de golpes de estado nos define a un acto violento de asalto del poder como ¿no? lo que pasó con Fujimori como lo que pasó con Fujimori cuando dio el golpe de estado y salieron los tanques ¿verdad? claro, Fujimori, da, Fujimori no se limita a dar un mensaje él ya tenía las divisiones blindadas del ejército en eh, las avenidas principales ya tenía las tropas desplegadas y eh, eh, digamos, este eh, o oh, recordemos eh, el, el golpe de estado eh, eh, con, eh, que el general Velasco Alvarado dio contra Fernando Belaúnde de Terre. Eh, Digamos, ingresaron los tanques a la explanada del Palacio de Gobierno. Pero claro, el ejemplo más cercano es Fujimori, es un asalto violento. Tenía las divisiones aerotransportadas. Eh, y este, tenía pues ya desplegado eh, digamos este, efectivos entonces acá no ha habido un asalto violento del poder un cierre violento del Congreso no ha existido eso no hay de todos los efectivos decenas de jefes policiales y militares están desfilando por la fiscalía que dice estar investigando un delito de rebelión y a la pregunta de que si recibió alguna orden o tuvo alguna coordinación con Pedro Castillo para iniciar algún tipo de acción violenta para tomar el control de las instituciones todos dicen que no. Entonces adelante. Pues, un en el que no coordina nada, no se coordina nada previamente y simplemente se emite un discurso. Entonces lo que nos están hace, haciendo entrar a una falacia en que eh, el discurso es prácticamente un sinónimo de golpe de Estado. Ahora, la pos, lo que el, esta proclama política del presidente Castillo está basada en el artículo 134 de la Constitución Política. Entonces, eh, este artículo eh, faculta al presidente de la república que si un parlamento eh, censura o niega la confianza a dos gabinetes sucesivos, el presidente puede disolverlos. ¿Y cuál ha sido la línea política de este congreso? Ha sido una permanente censura a todos los gabinetes, ellos no han estado de acuerdo con ningún gabinete con ningún ministro han hecho demolición de los gabinetes entonces las dos censuras estuvo, estuvieron más que cumplidas más aún si se tiene en cuenta que los dos últimos gabinetes solicitaron la cuestión de confianza tanto el gabinete eh, Aníbal Torres como el gabinete Betsy Chávez solicitaron cuestión de confianza que el Congreso derechista y golpista no lo haya tramitado ya eso ya eso ya eso escapa a la facultad del presidente entonces no es que porque se le ocurrió le dio la gana y es más el tema es que eh, lo repiten como usted dice todos los días estos este eh, alumnos eh, de Joseph Goebbels repiten repiten diariamente una mentira eh, para insertarla en el imaginario de la población y terminan creyéndosela ellos mismos y, y eh, digamos, repercuten algunos sectores que dicen estar contra Dina Boluarte pero sin embargo repiten lo mismo, Pedro dio un golpe el presidente Castillo no dio ningún golpe de Estado. El presidente Castillo lo que hizo es lanzar una proclama en la última oportunidad que tenía, porque luego de ese 7 de diciembre, la derecha no le iba a dar ninguna ocasión para levantar en alto es dos, especialmente dos banderas. El cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente. Entonces, calificar de golpe es estar en desacuerdo con ese llamado. Pues ¿Qué pretendían que Pedro Castillo en la última hora de su régimen o de, de, de, de sus funciones pudiera hacer? Él sabía y, es, y se demuestra con la votación que se va a dar una hora más tarde ahí no está la votación que lo termina vacando, o sea, acaso no era cierto que sí lo iban a vacar y como parte de un psicosocial difundieron desde el día anterior que no habían los votos, pero sí los tenían, sí los habían negociado, ¿a cambio de qué? Cada congresista que votó a favor o que se abstuvo sabrá qué cosa ha recibido como compensación, pero nada, Nada va a borrar de su trayectoria política haber votado en bloque con los fascistas o haberse abstenido o haberse escondido. Eso no lo van a borrar. Eh, hablando mal de Pedro, diciendo que fue una torpeza, que fue un gol, no. Por favor, señores congresistas, ustedes se precian de ser políticos profesionales. No van a poder borrar eso. Ustedes se han marcado un tatuaje indeleble ese día 7 de diciembre. Entonces ya ustedes mismos se marcaron. Nadie los obligó. No sé en por qué se sintían obligados a, a favorecer esa vacancia. Era un día de decisiones y el pueblo decidió de qué lado estar y cada congresista también decidió. Hubieron, sí, unos pocos votos. Valientes y dignos, que el pueblo reconoce. Eh, qué bien, doctor, qué bien que usted haya señalado algo antes de darle paso a, a este a Drubal Yo sí tengo que decir públicamente, yo lo felicito en este momento al doctor Wilfredo Robles porque ha puesto la cereza del pastel. ¿Y a cambio de qué votaron estos miserables? La izquierda, yo soy de la izquierda, pero esto es que juegan con la derecha, patean con la derecha, se aunan a la derecha y por eso es de que han vacado y han defraudado y han traicionado al voto del pueblo. Castillo habrá podido tener errores, lo he señalado. yo Les voy a comentar algo, yo fui una de las primeras que fue en movilización a Perú, un 19 de agosto, a los 20 días de que Castillo asumió el gobierno como representante de los peruanos en el exterior, no para negociar un cargo, como por ahí se pretende decir, sino para, para exigir que los peruanos en el exterior teníamos una agenda y debería ser incluida en su pliego, en su mmm, en el plan de gobierno, en su gobierno que ya se estaba iniciando. Hubo errores, pero nada, nada justifica que estos que están en el Parlamento hayan votado a favor y con la derecha y que hayan votado en contra de Pedro Castillo y yo tengo los nombres que Gustosa Gustosa se lo voy a decir Jorge Marticorena Mendoza traidor al pueblo doctor Cutipa Perú Bicentenario, traidor al pueblo. Luis Camiche Morante, Perú Democrático de la Izquierda, traidor al pueblo. María Agüero Gutiérrez, Perú Libre, traidora al pueblo. Américo Gonza Castillo, traidor al pueblo. Abel Reyes Camp Perú Libre, traidor al pueblo. Gualdemar Cerrón Rojas, vergüenza. Vergüenza para la región Junín, Huancayo y todo el Perú. pues votado no solamente a favor de la vacancia, sino que ahora negocias, negocias y para la derecha, eres un traidor a mí no me venga con que yo he negociado nunca, jamás haría eso por eso estoy donde estoy con mucha autoridad moral por cierto Flavio Cruz Mamani traidor de Perú Libre Alex Paredes González, bloque magisterial Perú Libre, Elizabeth Medina Hermosía, bloque magisterial Edgar Tello, este docente de docente no tienes nada vergüenza debería Varte, pararte al frente de tus alumnos porque eres un traidor al pueblo, llegaste por los votos que Castillo te posibilitó estar en ese congreso y lo traicionaste votando a favor de la vacancia, si no, otro hubiera sido la historia, Edgar Tello. Ruth Luke Ibarra, otra traidora, otra traidora, igualita que Verónica Mendoza, que hoy se esconde y hace juego con la cabia cab y con las ONGs. Edgar Raimundo Mercado le preparaste, le preparaste todo el expediente para limpiarla a Dina Boluarte y por eso Dina Boluarte está donde está. Así es que aunque ahora presentes una denuncia pidiendo su interpelación, su, un, un, hay ah, un documento que el día de ayer o hoy día presentado a Edgar Raimundo congresista, con eso no, te, no borras tus pecados, no borras tus pecados. Edgar Raimundo, traidor al voto del pueblo. Singrin, Baza, otra traidora, traidora al electorado joven. Tenías la posibilidad de elegirte como líder, pero más importó, como lo ha dicho el doctor Wilfredo Robles, ¿qué negociaron? Por ahí, por ahí, me acaban de señalar, tengo información, pero lo tendré que verificar que han recibido mucho dinero por esos votos. Heidi Juárez, no agrupados, no llegaste como no agrupada. Llegaste con los votos de la izquierda, que teníamos la esperanza de que ustedes soporten a Castillo a pesar de las diversas, diversas eh, falencias que mostró, producto de una guerra psicológica, judicial, periodística, moral, persecución a su familia, lo destrozaron en menos de lo que canta un gallo. Esa fue la realidad de estos traidores y por eso estamos como estamos. Ustedes tienen culpa en mucho de estas pérdidas, de nuestros hermanos, pérdidas, masacrados, vidas humanas masacradas, porque ustedes con su voto posibilitaron eso. Yo realmente estoy indignada. Padrubal, uh, este, discúlpame, te iba a dar la palabra, pero ¿sabes qué? Me indigna, me indigna cuando cuando la gente se calla o actúa con cálculo político. Me indigna y qué bien que el doctor lo haya dicho. ¿Qué negociaron? Ha habido mucho negocio en estos votos que posibilitaron que lo vaquen a nuestro presidente Pedro Castillo. Pero esa es la, esa es, esa es algo, eso es algo que yo quería preguntar. Te has señalado eh, en tu eh, intervención de que la justicia en el Perú es selectiva. Pero... Yo quiero añadirte y preguntarte cómo notas esto, de que no solamente es selectiva, es clasista y racista. Y toda esta maquinaria demoledora que se le hizo a Pedro Castillo en sus 15 meses o menos de gestión, que estuvo en Palacio de Gobierno, estuvo enfocada a masacrarlo emocional, moral y psicológicamente, por sus rasgos faciales, por su extracción social. ¿Cómo observas eso desde tu estadía en otro país? ¿Cómo ves esta nuestra realidad peruana? ¿Y cómo evaluarán en las instancias correspondientes esta carga racista y clasista? Vale, eh, primero es importante señalar que nuestra asistencia aquí a Ginebra, a las Naciones Unidas, es porque se está celebrando el Comité de Derechos Humanos, la 137 sesión, y justamente eh, está coincidiendo que está siendo examinado el Perú. Hoy está, eh, desde ayer, está ya la representación del Estado peruano aquí en Ginebra, Dando un discurso de que son más defensores de derechos humanos que la ONU, que realmente nosotros cuestionamos con una responsabilidad que tienen de más de 1.400 heridos y más de 70 ejecuciones sumarias, eso no representa los principios de la defensa de los derechos humanos. Entonces, el, nosotros estamos aquí porque estamos participando en este examen y como sociedad civil estamos eh, denunciando eh, del de, abogado Robles todo lo que es el tema de la detención arbitraria, del presidente Castillo y mi persona estamos denunciando situaciones de derechos humanos de diferentes víctimas, especialmente las que no tienen acceso a la justicia, las que son invisibilizadas, la, las víctimas que están... Eh, que han sido silenciadas sus vidas, entonces es el trabajo que nosotros estamos haciendo de forma altruista porque nos duele eh, lo que está sufriendo un pueblo hermano eh, lo otro es que con respecto a la independencia de poder, nosotros lo hemos re, eh, reunido con diferentes relatorías donde estamos manifestando nuestra preocupación por lo que está ocurriendo en el Perú. Es importante señalar que los expertos de aquí, de Naciones Unidas, que lo conforman eh, de manera regional eh, entre los cinco continentes, están sorprendidos porque no conocían la magnitud de la corrupción del sistema judicial peruano. Eh, es decir, no no tenían ese nivel de conocimiento porque no llegaban denuncias aquí a la ONU. Eso es importante señalarlo y una de las cosas que ahorita estamos trabajando era eh, sobre el comportamiento que ha asumido la fiscal durante la gestión del señor Pedro Castillo y el comportamiento, la actitud que ha asumido durante la gestión de Dina Boluarte. ¿Por qué estamos haciendo esta comparación? Porque de acuerdo a los registros informáticos la fiscal general de la nación daba rueda de prensa casi que semanal y se había convertido en una actora política y esto evidencia que no hay independencia de poder si ella quería ser una actora política se hubiese desaforado de sus funciones y se hubiese participado o en el congreso o en un partido político pero no como fiscal de la nación para ejercer un cargo de esta magnitud lo otro es que si bien al señor Castillo creo que van 50 carpetas de investigación penal, a nosotros nos gustaría saber ¿Cuántas carpetas le ha abierto a la administración de Boluarte con 70 fallecidos en su gestión y con 1.400 heridos? Entonces, eso es importante señalar porque aquí en Naciones Unidas, eh, este, los expertos empiezan a interrogarse de por qué ha tomado una actitud con un gobierno este, que ha sido elegido por el pueblo de esta, y ha tomado una actitud y con un gobierno que está siendo cuestionado su legalidad, ha cambiado este comportamiento de la fiscal. Eso eh, se va a reflejar en el, el examen que van a hacer los expertos al Estado porque nosotros como sociedad civil en los informes que son públicos se ha venido denunciando. Eh, lo que decía eh, al principio es la instrumentalización de la justicia en aplicar lo que dicen, lo, como lo llaman en el Perú, el terroqueo. Es decir, las personas ya no pueden manifestar, ya no pueden pedir constituyente porque son consideradas unas terroristas. Aquí en Naciones Unidas, cuando se le hizo ese planteamiento mostrando las evidencias... Eh, informática de diferentes medios de comunicación eh, no creían, decían que no podía ser que se esté considerando a personas terroristas por pedir un cambio legal, por pedir un cambio de constituyente, por pedir que exista un referendo si esas son las bases de la democracia. Entonces, eh, el Ministerio Público por desgracia y lamentablemente está corroído de una corrupción que debe ser investigada y eh, una de, de las peticiones que nosotros estamos haciendo como Organización de Derechos Humanos es que ya la investigación se tiene que hacer es a nivel internacional para que pueda gozar de la objetividad y se pueda haber un informe de manera equitativa para que se pueda lograr los cambios necesarios que respondan a eh, los estándares internacionales de derechos humanos. Eh... Disculpa que te corte eh, o que te haga una pregunta, actual. ¿Hay antecedentes de estos dos temas que has señalado a nivel de denuncias ante la ONU sobre la magnitud de la corrupción? ¿Hay alguna otra denuncia que haya llegado a esas instancias de otro país por tal, con tales características? Y también en esa misma medida sobre el terruqueo eh, de la cual puedan haber sido objeto algunos otros ciudadanos en algún otro país en esos dos puntos eh, si sí hay evidencia, especialmente en países donde está hay cuestionamiento del sistema democrático, en países donde no existe una estructura de independencia de poder, en países eh, relacionados con el África, es decir, donde hay, constantemente existen golpes de estados. es decir, si sí hay evidencias, pero se supone que esto realmente existe porque eh, son países que eh, no que, son, que no cuentan con el desarrollo político porque tienen una debilidad en el sistema político se supone que Perú en la región contaba con un con estándares de, entre lo mínimo eh, entre lo medio pues de, de democracia después de Fujimori pero esto se evidencia que no es así que en cinco años ha habido cinco presidentes, evidencia que hay una crisis institucional, esto evidencia que la constitución actual no responde a los intereses de la población, sino a los intereses económicos y también evidencia que el estado de Fujimori, el estado que creó Fujimori, colapsó. Eh, muchas gracias. Yo no sé si pedirle a Gino Román. Gino Román, estás por favor, puedas prender tu eh, micrófono sí. y tu cámara, eh, teniendo en cuenta de que sí, la Junta Nacional de Justicia, eh, ¿cuál sería el siguiente paso ahora? Ya presentaron la denuncia. Ha salido con la pata en alto, Patricia Benavides, para decir que están obstaculizando su labor. ¿Cuál sería y qué esperas luego de esto entre este juego de pared, entre Congreso, Ministerio Público y Ejecutivo? Desde tu bueno, mirada algo, acuciosa. Algo bien interesante es que en las 191 páginas de la denuncia, en ninguna página mencionamos sus llamadas con... Antonio Camayo con los Colloblancos, Blancos, con Walter Ríos, César Nostros, en ningún momento mencionamos aquello. Nosotros mencionamos su, su interés directo en retirar a la fiscal Betsabe Revilla, porque la fiscal Betsabe Revilla, eh, a través de, de disposiciones fiscales, promovió que se investigue a funcionarios del Ministerio de la Producción, al procurador Fernando Vidal Malo, por beneficiar a las pesqueras PASA de la familia Grecia y pesquera Capricornio de la familia Macriote. Eh, entonces, la fiscal Revilla está interesada, está interesada en, en que se sancionen a los empresarios que han financiado los jueces pollo Blancos, ¿no? Pero en ningún momento de las 191 páginas que tiene la denuncia, hemos mencionado las llamadas que ya tiene con los pollo Blancos. Entonces, yo creo que el pez muere por la boca, ¿no? Y lo que ha hecho Patricia Benavides ha sido delatarse. Todos la hemos visto nerviosa en esa grabación. La hemos visto llena de joyas, como la Dama de Cao, el Señor de Cipán o Mario Baracus. O sea, estaba llena, tenía aretes, un collar de oro, reloj, cinco en un dedo tenía dos anillos. Eh, entonces, creo que son signos materiales, exteriores de riqueza. Y recordemos que Patricia Benavides no solamente a través de su empresa Ingeniería de Construcciones Chihuahua, que es su empresa familiar, porque los accionistas originales son su hermana, María Violeta Benavides Vargas, y su esposo, Luis Hernán Misael Espinosa Quirós, ciudadano chileno. Entonces, a través de esta empresa, desde el año 2011, cuando ella era fiscal suprema, junta de Chávarre, ya brindaba servicios de alquiler de camiones y trabajo de soldadura de fierro a, a Buenaventura, una empresa de, de Roque Benavides. Pero lo más importante es que Patricia Benavides no solamente tiene esta relación comercial con Roque Benavides, sino que su hermana, que tiene como padrino de boda a Roque Benavides, y el hermano de Patricia, y el esposo de Patricia Benavides, a través de su empresa familiar, es proveedor de más de 10 empresas mineras, ¿no?, eh, Buenaventura, Volca, Toromocho, Estrata, que era de, de, de South, perdón, de, de BHP Billiton, de Tintaya, eh, Mina Pierina, eh, varios proyectos de, de Buenaventura. Y creo que es evidente que tiene algún tipo de, de, de nexo con las empresas mineras, o sea, ya hay tratos que, que lo evidencian. Y... Lo, lo que esta denuncia quiere enfatizar es que nosotros estamos abordando temas objetivos, basándonos ya en resoluciones ya emitidas, en contratos con Buenaventura Ingenieros y en convenios que ya han suscrito con eh, tres bancos. Estos tres bancos son el BBU, el bb por aportar 200 mil dólares. También investigado por... Eh, en ciencias eh, que uno de los que de este plan, ¿no? Es la actividad fiscal que está recibiendo donaciones de... ...que es inversada en Perú por lavado de activos, o es eh, un millón de dólares de porque está permitiendo retiros de fondos de sucede y algo curioso es que, eh, Perú tiene como conocido al primo de, de Luis Sardón de toda la miembro de Roqueville, la reflexión de la y su es eh, de Schochaván es decir, un ex-constitucional. Tiene su gerente de Perú, y a su mano, gerente de Chile. O sea, evidentemente, este tipo lo está haciendo con esto, con donarle las, los impuestos a las grandes empresas deudoras tributarias. Y bueno, el que está tratando la Federación Patricia de Convenios y firmado el 23 de enero de 2003 es el Banco Interbank. Que tiene a cinco gerentes investigados por casos de corrupción, como es Fernando Zavala, por favorecer a OEC en la concesión de la carretera interoceánica durante el gobierno, Alfonso Grados, cargo presidente de Intercorp, investigado de pues, la construcción para la fiscal Peká, en el 2016. Eh, Andrés Mus Ramírez, ciudadano chileno, vicepres ex vicepresidente de Intercorp, investigado por el desfalco de Financiera TFC y por eh, la Caja Metropolitana. Y también tenemos a eh, José Miguel Castro, que fue exgerente de leasing de Interbank, que está siendo investigado por Beneficia y OAS, cuando fue gerente municipal de Susana Villarán. Y también tenemos investigado al fundador del Grupo Intercorp a Carlos Rodríguez Pastor por haber aportado de 378 mil dólares a la Bolsa de la confieta en el 2011. ¿No? Recordemos que Carlos Rodríguez Pastor también es dueño de los bancos Inteligo en Panamá y el Banco eh, Industrial Pacific Bank, fundado por su padre y donde alaba activos Vladimir Montesinos. Y Odebrecht también lava activos en Inteligo, también OAS, empresas brasileñas, que tienen vínculos comerciales con Inteligo del Grupo Intercorp, bancos offshore. ¿no? Entonces, toda esta información se la hemos alcanzado a la fiscal, porque me parece injusto que yo, un humilde investigador, eh, no asociado a ningún centro de investigación hegemónico de Perú, haya dado esta información sobre los bancos y sus investigaciones por lavado de activos del narcotráfico, porque recordemos... Que según la investigación Dinero LIC de Ojo Público, ojalá la Junta Nacional de Justicia vea esto, según la investigación Dinero LIC de Ojo Público del año 2018, el Interbank venía lavando 2 millones de dólares del cartel de Cali, por, a través de su cadena de farmacias llamada Cold Pharma, es decir, los hermanos Rodríguez Oliguela, fundadores del cartel de Cali en Colombia, tienen una cadena de farmacias llamada Colfarma, como Intafarma Y acá Interbank permitió que retiren 2 millones. Es decir, Interbank permitió el lavado de activos de 2 millones del cartel de Kahn, Y la superintendencia de banca y seguros dirigida por Socorro Heisen, ex BBVA, no los investiga. De igual forma, el banco BCP eh, ha reportado varias transacciones de hasta 10 millones de empresas vinculadas al cartel de Sinaloa. Un cartel que está en actividad actualmente en México. Es decir, estos grandes bancos están no solamente haciendo donaciones a la Fiscalía, sino como ya hemos visto, están otorgando préstamos y algo que es más grave, estos bancos como el del Grupo Intercorp y del BCP están otorgando un programa de becas actualmente para todos los jóvenes, para los hijos de la policía, para comprar a toda la sociedad. Entonces, a los padres policías los tienen comprados con donaciones, con préstamos a sola firma, como ya hemos visto y he publicado los préstamos que promueve el banco Interbank a través de estas tarjetas que les están ofreciendo a la policía, tú solo firmas y automáticamente empiezas a recibir las transferencias de, de, de dinero eh, hasta 50 mil soles para la policía y el BBVA está ofreciendo, me parece, 150 mil soles de préstamos a la policía sola firma con la tasa de interés más baja del mercado. Recordemos que el premier Alberto Parola también ha recibido un préstamo del BBVA de 300 mil soles y está como impagable. Es decir, la familia Brescia por alguna razón no se lo quiere cobrar. Y eso es lo que hemos transmitido a la fiscal. Cómo los contratos completos de cómo Patricia Benavides está promoviendo negocios con estos bancos. Y lo que es peor, está promoviendo que los bancos compren a los fiscales dándole créditos de hasta 280 mil soles porque el Scotiabank a sola firma te da un crédito de 280 mil soles más de un cuarto de millón para todos los fiscales supremos para el, la nueva fiscal de la nación que va a asumir ¿no? y ya por lo que comentan en la, en la fiscalía ya se está eligiendo a la sucesora de Patricia Benavides que está entre una terna de siete fiscales mujeres su sucesora no es lo que comentan los informantes que están allá la fiscalía. Se eh, por fin. Bueno, cuando, cuando Gino decía que se ha delatado sola y qué mensaje nos quiso dar la fiscal al salir eh, encumbrada de oro, plata y no sé qué otros metales encima de ella, pues, un mensaje? ¿Qué mensaje? Hay mucho dinero, mucho poder económico que significan esos metales a la fine detrás de ella, ¿no? Mucho poder económico detrás de ella, que son los que mueven los tentáculos del poder en nuestra patria, el Perú. Y bueno, este, doctor Wilfredo Robles, eh, antes de pasar, permítanme solamente decirles muchas gracias a los seguidores de Todo Cambia, Fabricio. Ramos, Giovanna Scotti, desde Milán, están siguiéndonos en varios lugares de, del mundo. RB, Auto, Nerio, Quispe, RB, Auto, Arturo, Quispe, Zarita, Sánchez, Toñita, Manrique, Flor Nélida, Manco Inca y Manco Inca, Incapacha, Inca, eh, Ania, MP, RB, Toñita. ¿Sabes? Sabe, yo quiero, le estoy dando lectura. ¿Cómo está? Porque aquí démonos una idea de cuántos están violando los derechos de las personas. Muy pocos ponen su nombre, muy pocos ponen su nombre porque en este momento se está criminalizando inclusive a los que opinan, inclusive a los que seguidores de estos espacios, ¿no? Y lo dijo, lo dijo en todos los estamentos, no solamente estos miserables de la Fiscalía que iban a abrir procesos a quienes osaban, para ellos osaban, ¿no? Se atrevían a um, protestar inclusive en las redes. Por eso de que mi, mira, uh, miren y escuchen ustedes, 0987D son códigos con los que se manifiesta MP. O sea, no hay nombres. ¿En qué nivel estamos, señores? ¿En qué nivel estamos? Que la gente ya no puede opinar abiertamente. Eh, doctor Wilfredo Robles... El día de mañana sabemos que legalmente usted como defensor del presidente Pedro Castillo este, va a argumentar, va a presentar su informe específicamente en el aspecto legal, en el aspecto legal. Eh, denos a conocer cuál va a ser su informe y lo otro. Y es factible eh, que usted me responda a estas preguntas que me lo hacen a través de estos chats. Es factible que el presidente Pedro Castillo en algún momento recobre no solamente su libertad sino se le restituya en el legítimo cargo que fue obtenido por voluntad popular y eso significaría respetar el voto del pueblo o sea, retornar a la presidencia de la república Sí este eh, previamente eh, estimada eh, Amiga, este, no, no, eh, no puedo dejar de felicitar al Gino Román por la exhaustiva y seria investigación que ha realizado. Ese es verdadero periodismo de investigación. Entonces se revela que prácticamente la fiscalía es una service de los grandes conglomerados económicos del Perú, de grandes empresas mineras, de grandes bancos, y a quien corresponda tendrá que verificarse si realmente esos servicios se brindan o simplemente es una simulación de contratos. Se tendrá que investigar no estamos afirmando ni tampoco podemos descartarlo, ¿no? Pero lo concreto es de que la fiscalía es prácticamente una una este un, una una service de grandes poderes económicos, entonces otro indicio de que no hay independencia de poderes y y ¿por qué digamos una institución como la fiscalía se encuentra subordinada a grandes intereses económicos y es cierto como parte de este pacto siniestro crearon una página para denunciar la apología del terrorismo no como si fuera un el delito que más golpea a la población como si estuvieran boga no por qué no hacen una página estos señores eh, para denunciar los delitos callejeros de los cuales es víctima la gente porque los policías los han sacado de las comisarías en Lima para concentrarlos y poner círculos de seguridad en torno al Congreso y en torno al Palacio de Gobierno, miles de policías e incluso eh, soldados que hacen el servicio militar les ponen eh, uniformes de policías. Entonces, ¿por qué... Eh, eh, ¿Por qué no? Y la delincuencia callejera está golpeando mucho más que antes a la gente. Pero no hay una página para denunciar eso, pero sí para denunciar apología del terrorismo, porque ellos han generado la opinión que el que protesta es comete acto de terrorismo. Entonces, cualquiera que se pronuncie a favor de las protestas, eh, obviamente el rebaño de derechistas de rabiosos fascistas, de troles que conocemos en las redes sociales, lo que van a hacer es reportarlo. Y la fiscalía va a decir, bueno, tendremos que investigar. Entonces ya lo tienen como investigada la persona. Y ya es una carga, es una cruz sobre el, la espalda de la persona simplemente por pronunciarse, ¿no? Entonces, es un régimen totalitario y la fiscalía y el Poder Judicial se están prestando para este juego siniestro. Bueno, no es ningún juego, ¿no? Ya para esta para este, este proyecto siniestro. Entonces, este justamente tiene que ver eh, lo que se va a sustentar un poco más ampliamente mañana con. Eh, con lo que venimos denunciando precisamente esta fiscal que como ya lo dijo Asdrúbal, conocida opositora política eh, al gobierno de Pedro Castillo eh, se dedicó a hacer denuncias y ha calificado como dijimos ya un hecho que no es delito de rebelión como lo digo entonces ella califica los hechos, de acuerdo a una conveniencia política y no de acuerdo al principio de legalidad y eso lo convalida el juez Checley, lo convalida el juez San Martín están jugando su tremendo partido ¿no? eh, hablándolo en términos este, digamos coloquiales de, de la gente en Perú están, están jugando una eh, como decía el conocido este personaje Don Vieto del gobierno, del segundo gobierno de Alan García, están haciendo su fanón y Y como parte de eso, eh, no hay pues principio de legalidad y no hay estado de derecho. Pero además, no es el único tema. O sea, no es que a Pedro Castillo y a los demás que están con prisión preventiva, se, se califica sus actos como delito cuando no son delito, sino que además en el caso de Pedro Castillo, por ejemplo, está el antejuicio político. A Pedro Castillo lo han llevado al sistema penal común, pese a que el artículo 99 y 100 de la Constitución y los, eh, eh, el articulado correspondiente del del Congreso y el propio Código Procesal Penal establecen que él, como uno de los más altos funcionarios de la nación, no puede ser llevado directamente al sistema penal, se tiene que cumplir con el antejuicio político y Patricia Benavides eh, quiso hacerlo intentó hacerlo, intentó darle eh, intentó darle la apariencia de que se cumplía con el antejuicio político y presentó una denuncia ante el Congreso pidiendo que a Pedro Castillo se le lleve a cabo el antejuicio político porque además ella sabe que tienen los votos pues no que están dentro de la misma cancha ellos y tiene los votos de sus aliados de sus amigos del congreso pero eh, la junta directiva del congreso el señor Williams la señora Moyano y todos los que eh, los grandes capataces de ese Congreso, este, bueno, le dijeron, no, no es necesario que presentes tu denuncia. Acá ya tenemos acá una resolución de diez líneas, donde lo estamos dejando sin antejuicio político a Pedro Castillo. Así que vete al juez y pídele la prisión preventiva que él la va a cumplir también. ¿No? Ya todo está coordinado. Y bueno, pues eso es lo que hace Patricia Benavíez, ¿no? muy contenta, muy alegre, va pues este, saltando en un pie y adjunta eso a su pedido de prisión preventiva y el juez cheque dice, sí, muy bien, acá hay delitos graves, hay peligro de fuga, 18 años de prisión preventiva para Pedro Castillo. Pero ellos que dicen ser defensores de la constitución y que están peor pues que los monarquistas del siglo XVIII en la Revolución Francesa, están peor, ¿no? Porque ni, ni, ni los monarquistas del siglo XVIII sacaron algún decreto impidiendo una asamblea constituyente, no han respetado los artículos 99 y 100 de la Constitución. ¿Dónde está el antejuicio político? Y el juez San Martín nos ha salido con que el antejuicio político no ha sido pensado para delitos en flagrancia. El antejuicio político solo ha sido pensado para delitos en clandestinidad que se van a descubrir mucho después pero en qué parte de la constitución o de alguna norma inferior dice que el antejuicio político solo rige para delitos no flagrantes no hay ninguna norma entonces no sé, el señor San Martín bueno por encima de la ley, de la ley y del ordenamiento jurídico de los hombres, supongo que solo debe estar Dios, ¿no? Entonces el señor al querer distinguir, donde no distingue la ley, no sé a qué nivel cree estar, pero, pero a ese nivel de, de incoherencia y de quebrantamiento de la legalidad nos ha llevado toda esta comparsa de malandrines, porque hay que llamarlos por su nombre. Yo, al menos, sí, lo tengo que hacer. Entonces, eh, porque, este, bueno, veo muchos congresistas muy moderados, dicen la presidenta, le dicen a Dina ¿no? Pero, en fin, entonces, esos hechos, obviamente, eh, dentro del lenguaje de los derechos humanos tenemos que plantear. El antejuicio político, la tipicidad, no existe flagrancia por orden superior, y bueno, este, ya se vienen ellos, como saben que esto eh, se está conociendo a nivel internacional y que probablemente van a naufragar ese caso político de rebelión, están, están tramando nuevos pedidos de prisión preventiva, uno que se va a ver mañana, y bueno, de esa manera, y se vienen otros más, y dicen, oh, claro, como tienen eh, medio centenar de carpetas fiscales, pues van a ir uno a uno poniendo prisiones preventivas para llenar a Pedro Castillo de candados. Y Eso queremos hacerlo, obviamente, dentro del, de la terminología que se maneja en estos momentos. Pero esa es la realidad. No hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho en nuestra patria, la, las personas, estos ineptos y malos profesionales, hay que decir que están en este momento en el sistema de justicia, en el Ministerio Público, en nuestra patria, están interpretando la ley de acuerdo a cómo los pesetean, pues Esa es la realidad. O sea, es un peseteo del sistema jurídico. Vamos a ir con la pregunta a adrubal siempre me confundo, las disculpas del caso a Drubal, este de, de que está en, invitado en Todo Cambia, pero antes de ello, gracias a 08, 09870 por estar en, en sintonía de Todo Cambia. Dice, Gino, se te escucha un poco entrecortado cuando hablas, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Saben por qué? Porque parece que no les gusta mucho la postura de Gino, porque Gino tiene mucha información producto de su investigación. Y a la gente, no solamente en nuestro Perú y en las redes y en otros espacios, ahora en peruanos en el exterior, en Italia también, no les gusta cuando la gente habla con fuerza, con firmeza, cuando se enfrentan, te, te cortan, te chuponean, te sacan de los whatsapps, te, te aíslan... Porque hay gente, así como hay izquierdistas que juegan a favor de la derecha, patean con la derecha y se acuestan con la derecha, también en el exterior les digo a ustedes compatriotas de que hay gente de la derecha que ahora, sobre texto de las protestas legítimas, a las cuales saludo y me a uno y hago un llamado para que a todas las protestas vayan en cualquier lugar del mundo, identifiquen a los oportunistas e identifiquen a los que están apoyando a los que vacaron a castillo. Sí, hay que identificarlos, porque estos amarros están camuflando, ¿cuál? Justamente, camaleones, porque ellos son los que están pidiendo adelanto de elecciones, siguen con su traición y continúan con su traición, esa es la realidad. Y por ahí que siguen inventando denuncias tras denuncias, están difamando, pero me lo van a tener que probar, me lo van a tener que probar, y afortunadamente tengo las grabaciones. Saludos a Willy, a Wilcy Rojas. Gino, eres un valiente joven. Gracias por informar al mundo. Dios te proteja. Gracias, gracias a todos los que se están sumando. Incapacha eh, está con bronca. Yo también estoy con bronca, Incapacha. Roberto Cardoso Castro, en ocasiones, el audio de Gino. Sí, eso es una realidad. Saludos a Sandra Villavicencio, quien también expresa los saludos y se suma a este programa. MP Gino, justo. Es gusto escucharte, saludan a todos los seguidores, compartan este vídeo, compartan este vídeo, es necesario dar a conocer lo que está pasando en nuestra patria, cómo no solamente se terruquea, se, se, se aísla, son sectarios, son traidores, muchas cosas negativas han aprendido también de estos malos elementos que hacen política los peruanos en el exterior. Este, Asdrubal, eh, este brazo armado, de este brazo jurídico, político que está ejerciendo en la práctica Patricia Benavides, claramente se ha visto evidenciado. Van a una señora que recolecta ciento noventa y tantos soles para socorrer, para soportar, para ayudar a los heridos, productos de la matanza que está ejerciendo esta dictadura y la mandan 36 meses a prisión. Y paralelo a eso, cuando se encuentran eh, graves indicios de corrupción, como lo ya explicado por Gino Román respecto a esta fiscal, se le premia con cargos, pero no solamente a ella, sino cómo se lectura que todo un núcleo familiar, mamá, hija, hermana, y todo el círculo, estén en un poder clave como es el sistema de justicia. ¿Esto qué nos da a entender, eh, más allá de Patricia Benavides? ¿Les alcanzaría a ese núcleo familiar también estas denuncias? ¿Ameritarían denunciarlas, comprenderlas en las denuncias y en los informes, no solamente ante organismos internacionales, ante la prensa y otras instancias? Eh, mira, respondiendo a tu pregunta... Eh, es importante señalar que ya la ONU está al conocimiento de lo que está ocurriendo en el Perú, eh, al punto de que se ha filtrado y todo indica que es por parte del gobierno de la Cancillería, se filtró una comunicación privada que mandó el alto comisionado pidiendo una serie de requerimientos y explicaciones por violaciones graves a los derechos humanos, y esto ya es el primer camino de comprobarse, estas graves violaciones a los derechos humanos, se podría ya empezar a construir un proceso para crímenes de lesa humanidad. Eh, no sé si ustedes se enteraron que el hace, el hace dos días o el día de ayer se filtró esta comunicación donde le están haciendo requerimientos puntuales y muy delicados como ejecuciones sumarias, eh, desapariciones eh, Violación al derecho a la libertad de expresión, es decir, derechos fundamentales que la ONU ya conoce y le está pidiendo al gobierno porque es el mecanismo, hace un, un requerimiento para que el Estado informe y después eh, la ONU empieza a hacer una investigación de su parte. Con respecto al caso de la señora Benavide, eh, se fue la, se fue el audio, se fue el audio, Adrubal. Estamos, compartan este canal, estamos Hello. en conversación con el asesor sí. legal del doctor Pedro Castillo y con Adrubal González, quien es mmm, parte de este equipo de observadores de derechos humanos que se encuentra en España. Eh, es necesario que el mundo lo sepa lo que está pasando en el Perú. Ajá, con respecto a la señora, eh, a la fiscal... El requerimiento este, va no solamente sobre su comportamiento y aquí es importante señalar algo que, eh, como nosotros estamos diciendo, hay presunción, por eso estamos pidiendo que se investigue, pero de determinarse que los delitos que se le está asociando a esta persona eh, tiene veracidad la situación. Est eh, estaríamos ante un hecho muy delicado que hasta podría eh, intervenir la justicia norteamericana en el sentido de que si se comprueba que hay eh, eh, enriquecimiento ilícito o eh, Acciones para beneficiar al, al narcotráfico. Hay un caso muy similar recientemente en la región donde la justicia norteamericana ha intervenido y en este caso ha solicitado hasta la extradición con el caso del expresidente Juan Hernández de Honduras, que está implicado en hechos de corrupción. E igualmente también estuvo implicado el fiscal de esa nación. Entonces, ¿qué es lo que le queremos decir con esto? Que al llegar ya el caso a Naciones Unidas y a empezar a, a, a investigar, eh, yo les, en eh, la situación lo que les podemos decir es que ya las, eh, empieza a tomar más forma a nivel internacional y la declaración que hizo ayer la fiscal me pareció que fue de bastante nerviosismo, de preocupación, de desespero, y esto este está evidenciando muchas cosas. Eh, nosotros estamos confiando en es que se haga una investigación internacional porque a lo interno no hay garantías para el debido proceso. Y yo creo que eh, los organismos internacionales lo están entendiendo, y de ser así... Eh, Esperemos que antes que termine el año ya se vean los primeros resultados, eh, por lo menos de la investigación, y se empiecen a sancionar esto porque no puede quedar impune ya las 70 fallecidos, sino también toda una trama de corrupción que es lo que se está planteando. Es decir, estaríamos frente a un Estado posible, un narcoestado estado, o un estado ya no solamente fallido, sino un estado que se está prestando para una trama de eh, situaciones que ya viola los derechos humanos. Por eso es que este, estas presunciones y estas investigaciones que estamos solicitando ya tiene que ya está tomando el carácter internacional. Y en este punto también quiero señalar de manera pública que nuestra organización ha denunciado ante los organismos internacionales que cualquier situación de inseguridad que reciba el señor Wilfredo Roble al llegar a Lima, Perú, es responsabilidad directa del gobierno de Dina Boluarte y del Ministerio Público, si es al abogado del presidente, y su familia comienza una persecución por las denuncias que se están haciendo aquí en la ONU. Lo hemos hecho ya de manera formal ante el sistema de Naciones Unidas porque ya el abogado está recibiendo presiones y amenazas. Si a su llegada a Lima el, el, el señor Wilfredo Roble recibe amenaza o se ve in, eh, amenazada su integridad física y la de su familia, ya Naciones Unidas está al conocimiento y no descartamos que empiecen a realizar las acciones diplomáticas que sean necesarias para que se tomen las acciones correspondientes en casos como estos, cuando los defensores de derechos humanos denuncian las situaciones irregulares de Estados Unidos. Eh, ante graves violaciones de los derechos. Gracias a Drubal, eh, gracias por esta postura clara y firme, no estoy despidiendo todavía a Drubal, vamos a hacer una ronda rapidísima para luego despedirnos, le agradezco por la postura clara de apoyo y de protección eh, ante el abogado el, de Pedro Castillo, el abogado Wilfredo Robles, ¿Por qué? ¿Por qué amigos? Todos los que están ahorita alzando su voz de protesta, defendiendo o expresándose a través de las redes, están siendo motivo de persecución permanente, de difamación, de todo punto de vista. Ya no solo es el terruqueo, es el, la difamación personal, es el, la criminalización. Es, y ahora esto se está trasladando a peruanos en el exterior. Ya Los que estamos, algunos haciendo, y te comunico a Trubal, algunos que estamos haciendo, peruanos, que estamos haciendo este tipo de espacios, estamos siendo difamados, denunciados, y bueno, esta modesta, modesta comunicadora también, pero yo les he dicho, a través de este espacio, derechita y paradita las espero, para que me saquen cualquier cosa, cualquier cosa. Manuela no tiene rabo de paja. No tiene rabo de paja. Me lo van a tener que demostrar. Otra cosita que están diciendo. Y siempre me van a tener en las protestas. Y este espacio sirve para eso. Los convoco a todos los compatriotas de peruanos en el exterior. Salir a la movilización de apoyo. La defensa de la vida, de la democracia. De, de, de, de decir, dina miserable asesina, vete a tu casa. Renuncia este 19 de marzo. Desde este espacio y desde otros convoco. Pero eso no les da derecho a decir una serie de cosas. Así es que mi solidaridad, doctor Wilfredo Robles, sabemos a lo que nos estamos metiendo, y a los canallas, asesinos, no hay que tenerles miedo. Los peruanos dignos, valientes y conscientes somos muchos más, muchos más. Y vamos a arrinconar a esta dictadura que hoy está no solamente matando a nuestros compatriotas, sino también están haciendo pues, un trabajo de eh, disociación de los peruanos que hoy estamos defendiendo no solamente el voto del pueblo, sino básicamente la vida y estamos contra esta dictadura militar. Doctor, una pregunta que todos me hacen todos los días, la quiero trasladar. ¿Usted se ha comunicado con el presidente Pedro Castillo qué sabe de su salud ¿Cómo está su salud? Hay mucha preocupación de muchos seguidores de Todo Cambia. Yo le traslado esta pregunta. Ha circulado una grabación de su hija, la cual también en su momento fue encarcelada vilmente. Eh, queremos saber por parte suya qué nos puede decir de la salud, de, de los, principalmente de Pedro Castillo y de los miembros más cercanos a su familia. Sí, bueno, eh, Pedro Castillo, eh, el presidente, eh, sí tiene problemas de salud y estos no están, no están siendo atendidos. Por ejemplo, el presidente Pedro Castillo, eh, como muchas personas lo tenemos, adolece de una discapacidad y esto no lo sabe la gente eh, y es que él eh, tiene sordera eh, total en uno de los oídos y parcial en otro de los oídos. Entonces, él tiene que estar permanentemente utilizando audífonos. ¿Ya? Y además, ligado a esta discapacidad, él sufre de vértigo eh, cuando los audífonos no están graduados. Y estos audífonos se desgradúan fácilmente, por lo que cada 10 días máximo deben estar constantemente verificándose que esté graduado en la en el nivel que necesita su, su, su problema específico. Pero la autoridad penitenciaria que depende de la dictadura eh, no eh, digamos no le, no, le facil, no le posibilita ningún especialista al respecto eh, ni tampoco eh, cuando el los familiares y los abogados queremos llevar un otorrino de su confianza. Tampoco se le permite ingresar con sus aparatos. Eh, igualmente, ha sufrido eh, algunos problemas intestinales. Eh, y ha estado con una infección que ha durado eh, casi dos semanas. Felizmente, el viernes último pasado antes de partir hacia esta ciudad de Ginebra eh, pude verlo que ya en el tema eh, de infecciones intestinales estaba parado y ya estaba comiendo una dieta variada eh, entonces esa es la, pero también igual no este, se despidió que un gastroenterólogo lo vea y y, y no, simplemente el, la autoridad del INPE no, no lo hace y se cursan comunicaciones al director del INPE y nadie responde y este, este, esa es la situación ¿no? el otro reo que está en ese centro penitenciario es eh, expresidente Alberto Fujimori él sí cuenta con una ambulancia cada vez que presenta un malestar lo evacúan a una clínica y no cuestionamos eso porque somos partidarios del tratamiento humanitario de todo reo, pero sí vemos una, un trato diferenciado, una discriminación hacia Pedro Castillo. El señor Fujimori cuenta con un teléfono y Pedro Castillo no cuenta, pero volviendo también al tema médico, eh, también ¿no? en un caso sí se respeta su derecho a la atención médica y en el otro caso no. Eh, bueno, esa es la situación. Eh, el presidente Castillo, que es esos males, se repone y trata de, y bueno, tiene, está en una actitud serena, no porque sabe que todo lo que se hace contra él es una venganza política. Y además, él eh, lanzó la proclama malentendida y extorsionada eh, hasta calificarla de golpe de Estado para tomar las banderas del pueblo eh, y, y este, a costa de su propia libertad. Sabía que los derechistas, los golpistas no se lo iban a perdonar, pero sin embargo lo asumió. Pudo ser más fácil para él si solo veía sus intereses personales, simplemente no decir nada, no pronunciar ningún discurso y tal vez hubiera visto algo mejor para su situación personal, pero decidió poner en riesgo su propia libertad y está pagando el costo de ser leal con la población. Muchas gracias por informarnos, Don Wilfredo, el doctor Wilfredo, sobre la salud del presidente Pedro Castillo. Esto que acaba de señalar y denunciar y expresarlo públicamente, el doctor Wilfredo Robles Adrubal, ¿cómo configura? El hecho de que no se le preste atención médica, eh, configura también una grave violación a los derechos humanos. Se estaría también añadiendo a um, este informe de grave violación, vuelvo a decir, de derechos humanos ante organismos internacionales, que no se le está dando la atención médica necesaria, no solamente por su condición de expresidente, de presidente, sino de ser humano, eh, ¿cómo, ¿cómo configura ello? Eh, mira, estaríamos frente a una posible situación de tortura y trato cruel este porque se le estaría negando derechos fundamentales y elementales como el derecho a la salud que está asociado al derecho a la vida eh, y bueno y otros derechos que también se verían el, el derecho a la igualdad a la no discriminación sí hay una serie de derechos que se están violentando eh, con respecto al caso del de presidente Castillo y en este punto nosotros queremos hacer eh, un un inciso es que, por ejemplo, nuestra organización está reclamando y defendiendo los derechos de Castillo como derechos, sus derechos humanos, pero no estamos interviniendo en evaluar su gestión política porque a nosotros nos corresponde eso. Nosotros se lo dejamos al pueblo del Perú. Y es importante señalar esto porque también hemos visto que muchas organizaciones le han dado las espaldas. Solamente por ser un, pre un presidente progresista y los derechos humanos no tienen tinte política. Los derechos humanos se tienen que defender y más en circunstancias como esta. Eh, otro elemento que estamos viendo es que el presidente Castillo está viviendo lo mismo del pueblo, es decir, el pueblo está viviendo una prisión por la dictadura de, de Dina, el presidente también. El presidente está viviendo elementos de tortura y el pueblo también, es decir, se está configurando el pueblo en Castillo y Castillo en el pueblo. Es decir, los nuestra interpretación eh, es que está lo que está viviendo ahorita Castillo es prácticamente lo mismo que está viviendo el pueblo a través de la represión de, de esta dictadura. Eso es, ese es un elemento que también es importante de, de reflexionar y este, decir que por, a nivel del Ministerio Público, el señor Castillo, que no tiene en su gestión ninguna responsabilidad de, por ejemplo, de 70 ejecuciones sumarias y de 1.400 heridos, as, está ahorita viviendo una detención arbitraria, pero el actual régimen político que le que pesa sobre esta administración, sobre la señora Dina, el señor Otorala eh, y todos lo, eh, los componentes, no tiene ni siquiera una investigación abierta seria, no de carpetas eh, eh, eh, mediáticas, sino una investigación seria que determine responsabilidades. Nosotros hemos pedido aquí a Naciones Unidas que solicite al Estado el listado de los altos cargos militares responsables de los operativos que están siendo investigados al día de hoy, porque esto tiene que tener una responsabilidad, y una de las cosas que nosotros reconocemos que ha hecho el gobierno español el día jueves, es que paralizó la venta de armas al gobierno dictatorial de, de Boluarte, porque ya se comprobó a nivel balística que las ejecuciones sumarias provienen de proyectiles que el gobierno de España, bueno, a una empresa española, suministra a, al gobierno de Perú en materia de seguridad y defensa de la nación, y esto es más que evidente que se está utilizando elementos de guerra ya no para disuadir, sino para neutralizar a personas que no tienen armamento, personas que están manifestando y que se están utilizando armas de guerra contra la población civil. Es tan evidente esta situación que para que un gobierno europeo tome una posición de esta, ya es muy serio lo que está llegando y a dónde se está extralimitando la violación de los derechos humanos en el Perú. Eh, solamente una pregunta más a Azdrubal. El hecho de que, así como han pedido informes o que se les haga llegar los nombres de los militares que tendrían responsabilidad en estas eh, ejecuciones extrajudiciales o esta grave violación de los derechos humanos, también se está contemplando aquellos que desde las curules del Congreso, de un poder del Estado, como son congresistas, que están llamando Ah, ah, en sus mensajes, en sus intervenciones en el Congreso de la República Peruana para que pongan más mano dura, que eh, se mm, sancione, que se mate, que se desaparezca, es el término, que se desaparezca a los asusadores, como ellos llaman, a los mm, ciudadanos que están protestando contra esta dictadura y, y, y exigiendo que se respete el voto del pueblo, también se va a incluir esos nombres nosotros los tenemos identificados. ¿Ustedes van a incluir en la documentación que están presentando? ¿Han previsto ello? Bueno, en esa parte legislativa nosotros lo que hemos denunciado es... Eh, la reforma express que está viviendo la Constitución y a nivel de los expertos sí le llama la atención porque no estamos hablando de una ley ordinaria o una ley especial, estamos hablando de la Carta Marna que se está reformando de manera inmediata con una desaprobación de más del 90%. Y esto sí también lo van a cuestionar, lo, está dentro del eh, de cuestionamiento que ha hecho la sociedad civil eh, sobre el, la reforma eh, inmediata que están haciendo a los diferentes artículos constitucionales de la estructura del poder. Y con respecto a declaraciones a diferentes diputados, esas investigaciones de otros procedimientos especiales que sí hemos hecho llamado de atención porque eso constituye apología del delito. El llamar, por ejemplo, hay una situación que no fue un congresista, sino fue un, medio de un periodista, un comunicador social, ahorita no tengo el nombre a la mano, eh, nuestra organización denunció y solicitó a la Defensoría del Pueblo iniciar una investigación porque este eh, periodista, el día 8 o 9 de, de diciembre, eh, entre sus palabras dijo que los manifestantes se paralizaban o se neutralizaban con un balazo en la cabeza. Nosotros recogimos esa información, la presentamos a la Defensoría del Pueblo, que por desgracia no ha hecho nada y tuvimos que presentarla aquí en Naciones Unidas porque esta persona está utilizando los medios de comunicación para exacerbar la ideología del odio, exacerbar la violencia y provocar más hechos delictivos. O más hecho de violación de derechos humanos ante un conflicto tan delicado que se está viviendo en el país. Entonces esa es eh, en líneas generales lo, lo que hemos hecho. Hemos hecho un resumen bastante detallado sobre la situación política y de derechos humanos en el Perú. Hemos denunciado, como lo que nos atañaba, atañía en este tema el comportamiento y la no independencia del Poder Judicial, incluido el rol nefasto y vergonzoso del Ministerio Público y su asociación para beneficiar determinados casos. Y bueno, ahora eh, comienza ya un proceso de investigación eh, lo que nos satisface eh, es que ya este proceso ya ha iniciado como se evidenció en los medios de comunicación y este requerimiento urgente que está pidiendo Naciones Unidas eh, representa de que hay una preocupación y que ya los ojos de la ONU y del Sistema Universal de Derechos Humanos está sobre el Perú y sobre el gobierno de Boluarte. Muchísimas gracias, Asdrubal, Asdrubal. Me voy a grabar tu nombre, lo prometo, para la próxima entrevista. Eh, doctor Wilfredo, sus palabras de despedida. Antes de a ambos, lamentablemente Gino um, salió de la comunicación. Siempre vuelvo a repetir que Gino está en estos espacios, no solamente en el mío. Cuando Gino sale, las redes se alteran. Se alteran los corruptos, se alteran los asesinos, se alteran los que están causando terror y desgracia en nuestra patria. Doctor Wilfredo, nosotros le deseamos éxitos, los éxitos de usted van a ser los éxitos del Perú. El éxito de eh, este momento del Perú va a ser aquellos, de, de aquellos que están protestando en diversos espacios como eh, exponiendo estos casos ante organismos internacionales, como um, protestando en varios lugares de nuestra patria, como protestando fuera de nuestra patria en varios países, a los cuales yo saludo, los convoco desde, estos desde este pequeño espacio de Todo Cambia, es que eh, estamos solamente contribuyendo a que se respete la vida eh, y que ese, esta dictadura culmine y se respete el voto del pueblo. Wilfredo Robles, abogado defensor del de presidente Pedro Castillo, sus palabras de despedida, su mensaje a los peruanos en el exterior. Sí, muchas gracias a Todo Cambia y a usted, Manuela Bastidas, por el, por el importante rol que cumple de hacer comunicación, porque las grandes empresas de de prensa en el Perú en realidad no son prensa, son aparatos de propaganda de la dictadura y es importante que la verdadera prensa este, esté siempre ¿no? En, bueno, como un David contra un Goliat, pero ahí este digamos rompiendo el cerco informativo de la dictadura eh, muy agradecido y sí es cierto este que todos, ¿no? Todos nuestros hermanos que protestan y uno que eh, asume la defensa eh, corremos esos riesgos y, y bueno, ahí, ahí estamos tratando de aprender de, de nuestros hermanos porque este es una dictadura feroz y bueno, a nuestros hermanos del exterior a que sigan apoyando eh, todo esto, todo el sacrificio del pueblo, eh, creo que no va a ser en vano. Finalmente, el pueblo peruano va a rescatar, va a lograr rescatar la patria de las garras de todos estos criminales, de toda esta gente, de, de la peor ralea que se ha inquistado ahí en el poder basándose en la fuerza tienen la fuerza, eh, tienen los organismos del Estado, pero no tienen la razón, no tienen la moral y no tienen la justicia de su lado. Nosotros sí, y por eso confiamos en que la justicia va a prevalecer y por eso hemos venido a ser escuchados por estos organismos de derechos humanos y ahí haremos nuestro mejor esfuerzo el día de mañana y en todas las sesiones que, que sean necesarias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, doctor Wilfredo Robles. Yo le pido todavía no se desconecte. Eh, adelante, Adrubal. muchas gracias a ti también por ser esta voz eh, de solidaridad expresada en tu persona y que seguramente detrás tuyo está todos esos hermanos de la patria grande de Latinoamérica y de otros países que están haciendo que se haga evidencia la grave violación de derechos humanos en nuestra patria. Tus palabras de despedida. Bueno, gracias por este espacio. Gracias porque espacios como este es lo que está llegando a a, a las naciones unidas que está rompiendo fronteras gracias a espacios como este eh, las personas eh, se están enterando en diferentes rincones de lo que representa hoy el gobierno de ilegítimo de dina boluarte que lo que representa es muerte represión y violación a los derechos humanos eh, es necesario que se sigan fortaleciendo espacios como este que representa la libertad de expresión y invitamos a todas las organizaciones de derechos humanos eh, internacionales que levanten su voz contra el gobierno de Boluarte es el momento de la historia de denunciar este genocidio que se está ocurriendo en Sudamérica en un país hermano. No levantar la voz y guardar silencio es ser cómplice. Invitamos a todos los defensores de derechos humanos, individuales, colectivos, movimientos sociales, denunciar la actual dictadura en el Perú. Muchas gracias por el espacio y por la participación. Adrubal González, eh, doctor Wilfredo, y seguramente que está viendo de alguna manera Gino Román. Este espacio es para aquellos que están defendiendo la vida en, el, en mi patria, el Perú, en nuestra patria, el Perú. Es para aquellos que están contra esta dictadura criminal, contra los mafiosos, contra, contra aquellos que se venden por un plato de lentejas, contra aquellos traidores al voto del pueblo. Lo ha dicho bien claro el doctor Wilfredo Robles. Ellos en este momento tendrán la fuerza, tienen la fuerza de las balas y las botas, tienen la fuerza del poder económico producto del narcotráfico en nuestra patria, tienen la fuerza de aquellas mafias criminales que están instaladas en el Congreso de la República, pero en las calles y en las redes está la fuerza del pueblo está la fuerza y la autoridad moral para decirles desde estos pequeños espacios que de ustedes depende, amigos, que esto crezca, que se viralice, que vaya a más hogares, no porque me haga famosa yo, no, yo soy una colaboradora más de esta gran movilización, de esta gran gesta histórica para refundar nuestra patria. Ustedes también pueden ser protagonistas. Sin sectarismos, sin división, no copiemos las malas prácticas de esos políticos mafiosos que han hecho daño a nuestra patria. No copiemos las malas prácticas de aquellos que han tenido discursos de izquierda y se han acostado con la derecha. Eso es malo. Es momento de levantar una sola bandera, la bandera de la unidad, de la democracia, de la defensa de la vida. Y decirle no. La corrupción del decirle no al narcotráfico y no a la dictadura militar encabezada desde el Congreso, dirigida, manipulada, desde el Congreso, Ministerio Público, Medios de Comunicación y Poder Ejecutivo. Si por eso me van a decir terrorista, si por lo que digo me van a decir terrorista, bueno pues, lo he dicho, lo he dicho. Ni si eso es ser terrorista. ¿Qué cosa es aquellos que disparan y matan al pueblo? ¿Qué son? ¿Qué son? Estamos invocando a que nuestros hermanos levanten la cabeza y levanten la voz y no sean asesinados por ello. Estamos diciendo que si sí apostamos por la vida, si sí apostamos por la libertad, si sí apostamos por la paz, pero no la paz de los cementerios, sino la paz con libertad, justicia social, y libertad y defensa de los derechos humanos. Esa es la justicia que queremos. Este espacio es para ustedes. Muchísimas gracias. Yo los invoco a que cuando así lo consideren, este espacio está a su disposición. Gracias, amigos, de Todo Cambia. Vamos a retornar en cualquier momento con otra, otro programa, invocarles que el día 19 de marzo en Milano, Italia, se va a llevar a cabo una movilización en defensa de la democracia, en contra de la violación de los derechos humanos. Asistan, amigos, asistan, bajo una sola bandera. Nina asesina, miserable, renuncia, cierren en ese Congreso, convoquemos, convoquemos a una asamblea constituyente y hay que respetar el voto del pueblo. Basta de desunirnos por apetitos puramente electorales. Muchísimas gracias. Hasta otro momento le saluda Manuela Bastidas. Oh, bueno.